En vivo nos acompaña Antonio Oranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitado especial Gonzalo Javier Pérez. Episodio más, estás en Rompiendo Paradigmas, episodio 27, temporada 2. Estamos felices porque nos vamos al Mundial. Eso dicen que nos vamos al Mundial, no sé para qué caramos vamos, pero vamos. Total. Nos va a alcanzar con esta crisis en México para ir a Catar, regresar y seguir cheleando. Bienvenidos a un programa más. Mi estimado Pepe Soto, saludos hasta, hasta Chihuahua, Chihuahua. ¿Cómo estás, mi estimado Pepe? Mis queridos paradigmáticos, uh, mi, nuestro director general Martín Rojas y séquito que lo acompaña el día de hoy. Pues sí, cierto, ya vamos a empezar a ahorrar para comprarnos nuestros camellos, porque... Afortunadamente el mundial va a ser a fin de año, así que tenemos tiempo más que suficiente para cobrar todas las asesorías que no damos. Y aprovechando que tenemos aquí un invitado de lujo, nos va a sacar de muchos apuros. Espero que no me cobre la asesoría, porque acuérdense, contador, que soy yo el que se quiere ir a Qatar. Y si sí me voy a ir, a ver, ¿cómo le hago? Voy a comprar muchos boletos del melate y de la lotería para ver si le pego algo, porque con este gobierno, quién sabe. Bienvenidos, paradigmáticos. Oye, nos vamos a acatar, pero vinos, ¿no? Vinos y licores ahí en la, en la tiendita del esquina por lo menos, por lo menos. <ríe> <Así>. <ríe> Mi estimado paradigmático Efraín, saludos al Estado de México. ¿Cómo está el clima por allá? Repórtanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, todo muy tranquilo, un poco caluroso, pero bueno, ya está refrescando un poquito, por lo menos, un día de... De mucho, mucha temperatura, muy caluroso y bueno, pues con este triunfo de la selección mexicana de que ya tenemos un, un paso, un viaje hacia Qatar, pues yo creo que no estaría por demás eh, reservar en el nuevo aeropuerto, ¿no? Yo creo que parece entonces ya habrá vuelos directos hacia aquella... No digan, aquel ¿dónde no, entonces, bueno, pues yo creo que mañana paso a reservar, a comenzar las reservaciones correspondientes, ¿no? Pero un gustazo, un gustazo poderlos acompañar el día de hoy. Y bueno, pues tenemos un invitadazo, ¿no? Para ver este tema tan interesante, romper paradigmas, mis estimados amigos, ¿no? Mis estimados paradigmáticos sobre lo que es el síndico, actividades, de qué se trata esa situación. Así que, un gustazo, un gustazo, mis queridos amigos. Así es, mi estimado Efra, y ya como lo dijo el máster Efraín, vamos a platicar con un síndico acá en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla. Buen amigo, ya nos conocemos de hace algunos ayeres, yo ya me siento más viejo y lo veo, cada vez lo veo más chavo, y yo me siento más viejo. Mi estimado Gonzalo Javier Pérez Jiménez, bienvenido a este rompiendo paradigmas. Estás aquí entre cuates, nadie dice nada, todo el mundo se fue a dormir, así que vamos a platicar con tranquilidad. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, muchas gracias Martín muchas gracias este buenas noches este, Pepe Efraín muchísimas gracias por la invitación por es, obviamente la oportunidad de poder compartir con todos auditorio obviamente pues las experiencias que hemos tenido como bien lo dijeron a través de lo que es la figura del síndico del contribuyente y obviamente también compartir las funciones que tenemos para obviamente con nuestro gremi con la sociedad eh, lo platicábamos antes del programa, pues obviamente este, hay gente que al día de hoy desconoce todavía lo que es la figura del síndico y hay gente que conociéndola no eh, de fondo no explota como tal la figura. Entonces creo que es una excelente oportunidad para que todos sus escuchas, su auditorio, obviamente nos hagan llegar sus comentarios y también obvia, este, de esta manera ustedes puedan apoyarse, pues obviamente del síndico que ustedes tengan a la mano. En nuestro caso concreto, para que obviamente ustedes comiencen con la, esta charla que tenemos entre amigos, sí comentarles que por lo menos por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, estamos organizados por colegios en cada entidad federativa, por lo menos en cada entidad federativa, por lo menos hay un colegio de contadores, el cual tiene un síndico titular y suplente, dependiendo de las administraciones locales que haya en cada entidad federativa, y estos síndicos a su vez se agrupan por regiones. Este, tenemos regiones que en mi caso concreto, el estado de Puebla pertenece a la región centroísmo peninsular y de la cual también las regiones se agrupan en lo que es una comisión nacional de síndicos, en la cual obviamente ya se reúnen los representantes regionales y se estudian todos los problemas y toda la, obviamente, temática que esté en el ámbito nacional, que pueda o que ocasione conflictos al particular, concretamente al contribuyente, y de cierta manera ser un instrumento y un enlace para que este tipo de problemas que estemos enfrentando tengan una solución y no deriven en conflictos más allá de lo que debería de ser un tema técnico y que pudiera derivar quizás a lo mejor en actos de molestia que va desde lo que es una pequeña sanción y digo pequeña porque creo que actualmente pequeñas ya no tenemos, hasta lo que podría ser un ejercicio exhaustivo de facultades por parte de la autoridad. Este, obviamente también igual este, a, también agradecerles por el tiempo y también comentarles obviamente a su auditorio que cualquier duda e inquietud al respecto estaremos proporcionando los medios de contacto para que nos hagan llegar sus inquietudes y obviamente a través también de Martín y Efraín y Pepe nos puedan compartir sus, sus intereses. Perfecto, mi estimado Gonzalo, es un tema interesante, síndico, que hace como le hace, es del lado oscuro de la fuerza, está con el contribuyente, está la mitad, qué relación tiene, porque está muy allegado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero también se quema en los infiernos del demonio, está muy cerca de la autoridad hacendaria, y entonces nos surgen algunas este, ideas de lo que puede hacer un síndico, o dudas de lo que puede ser un síndico. Y entonces, si les parece bien, muchachos, nos gustaría que Gonzalo nos comentara quién es el síndico, qué hace el síndico. Él nos puede ayudar para decirnos qué hacemos con mi declaración anual, que no brinca, no, no se generan las pérdidas fiscales, que no me reconoce los pagos provisionales, le puede, se la puede refrescar la autoridad, o, o qué onda. Pero antes de que nos digas, este, mi estimado Gonzalo, cómo participa el síndico en esta movida del contador, eh, vamos a dar saludos a los muchachos que se están conectando y por favor compartan en redes sociales el link para poder llegar a más contadores yo sé que ahorita andan en la chamba estamos en el estrés pero relájense un poquito porque ahorita, ahorita todo el mundo se va a salir del página de mensaje y de aquí a las 6 de la mañana va a estar el tráfico muy tranquilo entonces tómate un pequeño respiro para escuchar este programa saludos a Teodoro Guerrero Torres qué bueno que estás con nosotros Vero Rodríguez Saludos hasta Europa. mi estimado Amalio, cliente frecuente, saludo hasta Chiapas, Lore, es, y Lore, creo, saluda, te saluda a mi estimado Gonzalo, te manda un saludo especial. Gracias. Bienvenidos sean todos, y mi estimado Gonzalo, cuéntanos, ¿qué es el síndico? Mira, este, claro que sí, Martín, mira, este, traigo unas diapositivas, no sé si quieren que las presentemos rápidamente, es algo muy, muy sencillo, o quieren que mejor lo comentemos, como ustedes me, me indiquen. Este es, A ver, bien. Eru, si la, si la comparte Gonzalo aquí, este, la puedes transmitir o que sea platicadito. Tú dinos aquí en el chat interno y nos acomodamos. Como ellos, como me indiquen ustedes, no hay ningún problema. ¿eh? Ah, no sé, platicada, mi estimado Gonzalo. Okay, perfecto. Bueno, bueno, mira, este, Martín, ¿qué es el síndico del contribuyente para ponerlo en contexto? Eh, obviamente esta figura de síndico como tal, este no es una figura creada al azar, de entrada, o sea, es una figura que... Prácticamente nosotros este, se ha venido trabajando desde años atrás y tiene un soporte legal como tal, si lo queremos referir de esa manera, como cualquier este, actividad que esté regulada por parte de la autoridad, el fundamento de donde parte la actividad y gira el como tal, tiene su fundamento en el artículo 33, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, en el mismo sentido, en para efectos de lo que es la resolución miscelena para 2022, nos, este nuestro actuar está regulado por la regla 2.9.6 de esta resolución miscelánea y por otra parte también la autoridad así como por ejemplo estamos viendo que actualmente con los de, de, de comprobantes fiscales tenemos guías de llenado y ciertas orientaciones también nosotros estamos regulados por una normatividad interna que es parte del programa interno de síndicos de contribuyentes del SAT entonces realmente es decir que el síndico es una figura que solamente aparece como tal como una referencia interna, es una perspectiva no tan acertada porque realmente sí tiene un soporte legal como tal. Pero entonces, teniendo ese soporte, la pregunta como tú me dijiste, oye, entonces, ¿realmente qué es lo que tendría que hacer un síndico? Un síndico, en pocas palabras, es una persona que tiene que representar a los particulares ante lo que son las, las autoridades fiscales, ¿no? Obviamente, esta representación que tenemos de síndicos la tenemos o representamos, mejor dicho, al gremio al cual valga la expresión, nos está este, dando esta posición ante las autoridades y obviamente lo que nosotros tenemos que hacer con esa representación prácticamente es en se puede resumir en tres puntos. En primer lugar, nosotros debemos de atender problemas concretos en operaciones de lo que se refiere la administración tributaria y dirían, bueno, a ver, desglósemelo un poquito más este. Un poquito más palpable, bueno, ok, un poquito más digerible. En pocas palabras, si nosotros detectamos que hay un problema dentro de lo que es el funcionamiento de, lo, de la actividad del contribuyente que afecte de manera generalizada, que eso es lo que tengo que rescatar acá, pues obviamente nosotros somos el vínculo, somos ese enlace del particular del gremio con la autoridad para hacer del conocimiento que existe un problema dentro del funcionamiento un ejemplo que ahorita estamos teniendo todos y digo, porque a final de cuentas seamos síndicos como tal y lo platicábamos antes de iniciar este, como tal este programa, eh, antes de ser síndico soy también contador público y precisamente me toca sufrir también como todos en los procesos que estamos llevando actualmente en la problemática en el envío de declaraciones anuales, que no carga la plataforma, que la plataforma no reconoce ciertas cosas, que la plataforma me duplique ingresos, ese tipo de problemas son los que realmente estamos llevando con la autoridad para que precisamente observe esos, esos temas técnicos y nos dé una solución o en su defecto, si el problema es mucho más grande como tal, se lleve a través de lo que son la, este, las comisiones regionales y obviamente la nacional y se lleve la problemática a área central para que tenga conocimiento del mismo. Entonces, esta atención de problemática es el primer punto por el cual nosotros tenemos esta función de síndicos. Ahora, por eso resaltaba que en un momento dado que esté en la palabrita general, eh, el hecho de y es el segundo punto que tenemos que también tener con nosotros como síndicos, los problemas que tengamos, obviamente, en cuestión técnica o en su defecto, porque es el segundo punto que también vemos con respecto a lo que se refiere a la aplicación de normas de carácter fiscal, podemos nosotros en un momento dado, y es una gran diferencia, nosotros no somos gestores. Eso es lo que sí debemos de tener muy claro. No es un asunto de gestoría, es un asunto de apoyo como tal al contribuyente, al particular o al gremio. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer o qué es nuestra función? Si detectamos una problemática en la aplicación de alguna ley, nosotros recolectamos el problema, también se lo presentamos a la autoridad. Y este tipo de problemática respecto a aplicación de leyes como tal, muchas de las ocasiones derivan en lo que son los famosos planteamientos que presenta el, el, el, el síndico del contribuyente y la autoridad a esas preguntas que hacemos nos responde a través de una minuta. La minuta no tiene un carácter obligatorio como tal para el particular, no establece derechos ni obligaciones, pero lo rescatable o lo importante de esa minuta es que precisamente nos da a entender y nos vislumbra un panorama de cómo la autoridad percibe el cómo debiera ser el comportamiento del contribuyente ante ciertas circunstancias. Y ojo, no se trata de que estemos preguntando por preguntar cualquier cosa, por eso recapitulo y pongo la palabrita. Debe de ser una problemática que afecte de manera generalizada. ¿Por qué? Porque en el caso concreto del síndico, el síndico eh, lleva a cabo y presenta problemática común no presenta problemática particular. ¿Por qué no lo hace? Porque si presentara problemática particular, esto ya sería una gestión de negocios, y al ser una gestión de negocios, la función del síndico se desvirtúa y por lo tanto no daría cabida a su cometido, que es obviamente entre comillas, eh, vamos, pues si lo pusiéramos como un bien común, obviamente, vi, ver por el bien común de todo tu gremio. Entonces, en ese sentido, Sí tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que presentamos ante las autoridades y obviamente como consecuencia de esto, una tercera función también que son de las principales pero no, tan, no menos importante estamos de acuerdo a lo que es la normatividad, a organizar reuniones y dar a conocer a todos nuestros agremiados y al público que obviamente estamos representando todas aquellas conclusiones todas aquellas quejas todo aquel control de lo que nos están este, prácticamente planteando debemos de presentarlo e informarlos durante cierta periodicidad obviamente para que para dar a conocer los trabajos que estamos haciendo y consecuentemente también de esas mismas reuniones deriven más inquietudes que tenga como tal los particulares y las podamos llevar directamente a la autoridad. Entonces concluyendo podemos decir que la función del síndico como tal es una función de enlace y que depende mucho de la función del síndico de la actividad y obviamente también de la participación que tengan tus agremiados contigo. El síndico vive de los agremiados. El síndico vive de las inquietudes, de los problemas y de las inconvenientes que te presenten los agremiados. Si no hay inquietudes, la labor del síndico no es que se demerite, pero es muy difícil llevarla a cabo. Es como, perdón y disculpen ustedes el comparativo. Si nosotros lo quisiéramos asimilar como un párroco, este, un padrecito, dijéramos, este, pues no hay comunidad si no hay feligreses. Entonces de nada te va a servir que tengas ahí al Papa en una parroquia si no tienes feligreses. Y sucede exactamente lo mismo. El síndico vive precisamente por la participación activa de los agremiados. Y es ahí entonces donde constantemente nosotros estamos prácticamente eh, estimulando la participación de nuestros agremiados en eventos a través de lo que son sus inquietudes, inclusive a través de sus quejas, y el ejemplo por excelencia ahorita que tenemos, y bien lo dijeron, es precisamente la parte ahorita de las declaraciones anuales. Hemos tenido una infinidad de quejas que, créanme, sí las hemos elevado. Obviamente, lo, el, el trabajo de cada síndico, es, si bien es cierto que toda la esencia es la misma, pero cada síndico tiene su forma de trabajo dependiendo de su gremio y dependiendo de la región o colegio que represente. Pero a final de cuentas, el objetivo que buscamos como síndicos es precisamente ser ese enlace entre la autoridad y el particular. Y en ese sentido podríamos resumir como tal una función de síndico de contribuyente, Martín. Fiel a mi estilo, siempre hablo sin tener el micrófono abierto. Por lo tanto, mi estimado Efra, ¿cómo ves la figura del síndico? Pues creo que por lo que nos ha explicado Gonzalo, es algo bien interesante, porque muchas veces eh, lo, lo planteamos como una cuestión de, él lo comentaba, de planteamientos particulares, ¿no? De que él me puede resolver este problema, esta situación. Pero conforme a la explicación que me que, que ha presentado, ahora voy entendiendo que tal vez se trata de que yo plantearle al síndico, en este caso a Gonzalo, la problemática que yo tengo, no necesariamente para que me la resuelva, sino que si es la misma problemática que se está presentando en el gremio, como lo señala, pues hacerse llegar a la autoridad para que tome medidas respecto de esa situación, no ¿no? Entonces, en, en, en este contexto, eh, cabría la pregunta, mi estimado Gonzalo. ¿El síndico puede, a, o al síndico se le pueden hacer llegar únicamente las consultas de los que pertenecen al colegio? Porque todo esto deriva de una cuestión del colegio. Decías, eh, uno como síndico representa o es nombrado por ciertos organismos o instituciones, ¿no? en este caso, pues, del colegio. La pregunta sería si terceros que no se encuentran afiliados al colegio te pueden hacer llegar a ti la problemática eh, que se les está presentando. Ok, y es muy buena pregunta. Y fíjate que, bueno, ahora sí que respondiendo un poco, eh, quizás es a lo mejor este, pues en primero mamá dedito, pero voy a hablar el caso concreto de nosotros como pueblo. Este, digo, insisto, cada colegio, cada agrupación, insisto, los síndicos, no solamente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tiene síndicos, eh, hay síndicos por parte de la Asociación Mexicana de Contadores, por ejemplo, existe también lo que es la Asociación de Importadores, también existe una asociación como tal que consta con síndicos, eh, también hay síndicos por parte de Coparmex, de Canacintra, de Canaco, este, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, el instituto no solamente tiene síndicos sino que hay otros organismos que también cuentan con ellos. Entonces, dicho esto, el tema quiere resaltar, como tú dijiste, oye, si lo que tú dijiste, dice, y como lo señala la normatividad, dice, presentar problemas derivados de la práctica profesional que presenten los agremiados. En nuestro caso muy concreto con el Colegio de Puebla, este, lo voy a decir de manera muy particular, insisto, es un tema muy particular el, cuando, en mi caso concreto, cuando nosotros iniciamos con la sindicatura en Puebla, una instrucción que nos dejó muy, muy clara por parte del Comité Ejecutivo de Puebla fue precisamente atender la problemática que tienen nuestros agremiados. Eso es el primer objetivo, ¿no? Pero lejos de eso, estamos hablando antes de, antes de un tiempo de pandemia, lejos de eso, algo que sí se propuso como tal al Comité Ejecutivo, o mejor dicho, el, el Comité Ejecutivo lo propuso, es no solamente atender la problemática del agremiado, sino que en nuestro caso concreto como Colegio de Contadores de Puebla, atender la problemática y obviamente apoyar en problemática a la gente que requiere el apoyo como tal. Porque precisamente el Colegio de Puebla es este, un colegio que precisamente tiene una participación activa dentro de la sociedad. Entonces, algo que se ha propuesto el comité como tal es tener esta figura activa y que obviamente este apoyo no solamente derive ahora a los agremiados, sino que obviamente se extienda la, a la gente que realmente lo amerite o realmente que lo necesite el apoyo como tal. Y es el hecho así que, por ejemplo, nosotros hemos tenido en el caso concreto, volviendo a tu pregunta, ¿entonces estás teniendo problemática de todos? Sí, estamos actualmente teniendo problemática de todos. Vuelvo al contexto ahora sí actual de la pandemia. ¿Qué es lo que nos ha sucedido con la pandemia? Que ahorita si quieren platicamos un poco de los números. El pandemia, pues, obviamente nos trajo un, un tema de que actualmente este, no tenemos tanto acercamiento físico con las autoridades por efectos de, del COVID y que del contagio y los repuntes, ¿no? Pero obviamente esto ha demeritado que la parte que en un momento dado la gente, si lo viéramos como un producto que se vende, digo que no es el caso, ¿eh? No, insisto, aquí la función del síndico nunca se cobra, no se cobran honorarios, es una, es una función honorífica pero el tema aquí es que si lo viéramos como un producto, el producto que más está vendiendo sería precisamente la parte que se refiere a cuál, la parte que se refiere a la orientación activa, que así le denominamos obviamente obviamente, oye, y califico para esto y no califico para esto, oye y la plataforma, ¿cómo hago el, el movimiento? oye, la plataforma no me deja hacer esto entonces la gente, o mejor dicho, este tipo de servicio que estaba demandando la gente, se estaba atendiendo y no se estaba haciendo la distinción como tal, si fuese o no fuese agremiado, porque el objetivo que se trazó desde un inicio es que precisamente la función del síndico sirva para obviamente al público general porque a final de cuentas, tarde que temprano estés o no estés en el gremio no dejan de ser problemas comunes y algo que sí ha detonado la pandemia como tal y obviamente sí lo hemos visto en el trabajo de síndicos es que precisamente de las pocas cosas positivas que han sucedido como tal es que este encierro ha destatado un intercambio de información tremendo con la gente y lo que nos ha ayudado a hacer difusión y apoyo a gente obviamente del gremio y también gente que no pertenece a nosotros, es que este tipo de soluciones que se proponen o que se dan a conocer, empiezan a permear a través de lo que son redes sociales. Entonces, obviamente aquí como Colegio de Puebla, nosotros participamos activamente dentro de lo que es el apoyo a la sociedad en general. Y precisamente para darle ese cometido que como figura participante en la sociedad, es precisamente que estamos aceptando ahorita cualquier tipo de circunstancia, pero obviamente, insisto, ¿no? Que sea una problemática concreta y sobre todo que obviamente sea una problemática generalizada. Lo platicaba con Martín al inicio de, antes de empezar esta, esta sesión, le decía, digo, es que hay una diferencia muy grande y luego la gente se confunde con esto. Si yo le, este, le dijera a Martín, por ejemplo, oye Martín, fíjate que yo tengo un problema, tengo una duda. Dime que obviamente para que se entienda el ejemplo en el campo en que es experto Martín. Oye Martín, quiero que me digas si es correcto que un banco acabe con saldo acreedor. Martín me diría, no, es incorrecto porque el banco no puede ser acreedor, tiene que ser deudor. Obviamente, perfecto, es una orientación, pero de eso a que yo le preguntara a Martín, oye Martín, pues como ya me dijiste que es un saldo deudor, podrías revisarme toda la integración de mi banco para que me digas dónde esté mi error. Y ahí podremos plasmar o podríamos diferenciar perfectamente que una cosa es la orientación y una cosa es resuélveme el problema de fondo. Lo que nosotros, si lo traducimos al, vamos a ponerlo así, al contexto de los síndicos, nosotros obviamente lo que nos limitamos solamente es obviamente señalar en la orientación activa la parte donde puede estar la solución, pero no nos metemos en ningún momento a resolver el problema en particular. porque ¿Por qué? porque no es competencia del síndico, y segundo, se puede interpretar a una gestión de negocios, lo cual lo tenemos eh, prácticamente prohibido de acuerdo a la normatividad interna del SAT. Entonces, ya pues, como resumiendo como tal, ¿actualmente se atiende solamente al gremio en Puebla? No, se atiende al gremio y se atiende también igual al, al público general que esté interesado o el público general que esté presentando alguna problemática de conflicto, ante las autoridades fiscales. Fíjate, mi estimado Estefra, que hace unas semanas tuvimos una charla en la Comisión de Mil del Colegio de Puebla con Gonzalo, y amablemente nos dijo, pues ahora sí que mándenme todos los temas que tengan, como insisto, o como él lo ha insistido, del tema general, que afecte a todos los contribuyentes, y con gusto lo tratamos allá. ¿no? Entonces, se abre un canal de comunicación para todos los contadores Incluso por medio de nosotros mismos como comisión de NIF, que somos parte del instituto, pero pues aquí vivimos todos los contadores juntos. No importa, aquí tampoco hay colores, no hay nombres, aquí hay contadores con ganas de chambear. Mi estimado Enrique, ¿cómo está todo el clima por allá? Por tu terruño, ¿cómo va el aguacate? ¿Cuál es la oferta de hoy? Pues mira, ahí dicen por ahí, la buena noticia es que el aguacate va para arriba la mala noticia es que la población de Michoacán va para abajo, ya te imaginas por qué, hay algunas bajas en la semana, entonces, esas son las dos noticias semanales en resumen, el aguacate para arriba y la población para abajo, pero, por lo demás estamos muy bien, y qué bueno, verdad, mucho gusto que, que inviten a, a personajes como el licenciado Gonzalo, de verdad me he estado escuchándolo desde hace un minuto, y creo que su concepto y lo que nos está enseñando, nos abre precisamente eso que acabas de decir, canales de comunicación, para en forma global, como él lo dice, pues efectivamente manifestar nuestras quejas, quejas que a veces son recurrentes y que también a veces son globales, no solamente un problema individual de alguien. Mi estimado Pepe, tú que todo lo ves y todo lo has visto desde hace muchos años, muchos años. te has asegurado, la, la, valga la rebusnancia, la figura del síndico, ¿sabías qué era, qué hacía, cómo hacía? ¿Te puede ayudar ahora en tus cosas? Sí, fíjate lo que comentábamos hace un, hace un momento, el hecho de que podamos recurrir ante esta problemática general. Yo también tenía la, la idea de que el síndico estaba para sacarnos de un problema en específico, pero me parece adecuado porque en, el, en, en mi caso muy personal, que pues yo veo las, las quejas de manera genérica, es importante que tengamos ese, ese apoyo. Pero en verdad, este contador Gonzalo, hay peso, hay peso específico. Eh, a mí me da la impresión de que la autoridad, desgraciadamente, los memes son la, la verdad del planeta y son la neta del planeta. Yo hasta incluso ya me subí al, al tren del mame. Y publiqué también mi cachetadón a lo Will Smith. Mi cachetada fue del, del SAT hacia el contador. Porque el contador se queja de la plataforma y el SAT cachetadón al contador porque le dice mi plataforma funciona con toda normalidad. Entonces, ¿a quién le creemos? En el caso de, de, del síndico, ¿está consciente de que el contribuyente no puede cumplir? A mí me chocan los grupos porque no falta el todo que dice, ya debiste haber presentado tu declaración, estamos a día 30 y hasta ahorita te quejas. Le digo, espératme tantito. Si yo ya tengo listo todo desde principios de mes y no puedo mandar una maldita declaración, porque resulta que estoy enviando mi firma electrónica, no me la agarra, la renuevo y la plataforma sí responde. Entonces, ¿de qué demonios estamos hablando? ¡Maldita buen rostro! No existe chiste esta anécdota, Pepe. Te cuento la mía de ayer. Sí, Escribo cuéntamela. Manual y justo cuando la iba a enviar, no me acepta el envío. Me dice certificado revocado, la firma electrónica. Como que digo, ¿de veras? Cierro sesión... Entro por buzón tributario y me acepta la firma. Regreso, envío el anual y todo normal. O sea, en 30 segundos se olvidó de que estaba revocado y me la dio válida. Uh -huh. como, el, el... como que son, son, son aspectos técnicos. Indudablemente estamos atenidos a ciertos personajes tétricos del SAT que no tienen la maldita idea de cómo hacer una programación muchas ocasiones mi querido Gonzalo yo les he comentado aquí en las en los, en los desfogues paradigmáticos que estamos los muchachos del programa de la Secretaría del Trabajo de hace dos años de los jóvenes destruyendo el futuro yo creo que harían un mejor papel que los malditos informáticos que están ahorita al frente del SAT, porque estos muchachos tienen la la virtud de estudiar, de recibir una beca y querer aprovecharla al final de su capacitación. Yo aseguro, yo aseguro que muchos de ellos harían un mejor papel. El pobre contribuyente, ¿cómo va a cumplir si no tiene las herramientas suficientes? Cuento con el síndico para que sea una voz de peso ante la autoridad. O también ustedes se suben a mi, a mi barco del meme. Mira, mira, Pepe, pues mira, respondiendo a esa pregunta, este, yo en lo personal te podría comentar 50 y 50. Realmente que este, créeme este, que por parte de lo que es la región, también igual por parte de lo que es la coordinación nacional, se han estado este, presentando esas problemáticas y se han estado presentando las quejas. Y como bien lo dijiste, no vamos a ocultar el sol con un dedo. Realmente muchas de las respuestas que señala la autoridad es, es que el sistema está trabajando. Es que el sistema sirve. Digo, entonces, digo, eh, aquí, bueno, es algo que voy a retomar un poco más adelante, que realmente, digo, sí nos ha funcionado a nosotros, por lo menos el caso Puebla sí nos ha funcionado bastante, pero, este digo, ¿por qué digo? Ese 50%, te doy la razón, no lo voy a ocultar y tampoco lo voy a defender ni nada. Muchas de las ocasiones nos comentan, dice, es que tú eres síndico, más parece que tú los defiendes a ellos que en vez de que estés de mi lado. No, pero hay algo que también hay que entender como tal, digo, y lo comprendes cuando estás en esta parte. Al un principio estábamos platicando de las funciones primarias, ¿no? Lo que tú comentaste ahorita, el otro 50%, que es, que dice, ¿cuál es la, el peso como tal, no? ¿Qué peso tenemos, no? Eh, nada más como un ejemplo rápido, ¿no? Este caso concreto de Puebla, por ejemplo, hasta hace tres años, antes de la pandemia, si tú tenías una carta de invitación o tú tenías un acto de fiscalización llámese lo que es revisión de gabinete, por lo menos cuando ibas a la local, no te dejaban entrar a ti como contador, solamente iba a entrar el representante, entonces tú dime, digo, y todos que aquí los presentes, imagínense ustedes que tenemos una revisión de papeles de trabajo, vamos a imaginar algo tan no tan complejo, pero algo técnico, ¿no? Oye, pues fíjate que las diferencias se escriban en lo que son la paridad cambiaria, en lo que son la utilidad o de pérdida cambiaria, ¿no? pues si tú envías al pobre representante legal que no tiene ni idea de cómo se calcula, ¿cómo crees que lo va a argumentar en una caída recaudatoria? Y teníamos constantemente la negativa de que la autoridad no nos permitía ingresar al particular junto con su, obviamente, su, su equipo técnico, que en este caso era el contador, ¿no? A raíz de lo que obviamente los acercamientos que se tuvo por parte de lo que es el Comité Ejecutivo de Puebla a través de la gestión de los síndicos, se tuvo el acercamiento con los locales y se logró que efectivamente eh, que la autoridad percibiera que era un problema, que el particular no pudiera acceder a las oficinas con el asesor, porque el único que conoce cómo es el comportamiento es el asesor. Entonces se abrieron las puertas y obviamente eh, una, una cosa como esas sí se están logrando como tal, sí se llevan a cabo, son avances que hemos tenido y ya obviamente si lo retomamos en el actual tiempo de pandemia, claro, digo, o sea, y retomando el comentario que te había platicado, nosotros como síndicos somos, nos, no es que seamos intermediarios, somos ese enlace que, que entre lo que es el particular y la autoridad. Y de esa manera también te lo comento yo de manera muy personal, a final de cuentas son personas, o sea, no, por mucho que sean la autoridad, tengan un café, tengan una camisa, tengan un logotipo, son personas como nosotros. Y a final de cuentas digo algo que también igual yo en lo personal lo he observado, son personas que se rigen a través de un sistema. Y algo que nos está funcionando mucho en la parte de la cuestión de, como tú dijiste, oye, pero ¿qué haces tú cuando te batean? Porque también es una realidad. ¿Qué hacemos cuando nos batean? Nosotros, e insisto, ya depende de la forma de trabajo de cada síndico, nosotros en el caso de Puebla nos acercamos con ellos y solicitamos el caso concreto, el apoyo. Y dice, oye, a ver, un ejemplo muy palpable. En mi caso particular tuve exactamente hace un mes un problema con un agremiado. ¿El problema cuál era? El problema es que se había cambiado de régimen y la plataforma no le reconocía el régimen en el cual había quedado. Y lo y claramente lo dijo el, el contribuyente, dice, yo quiero cumplir, no me dejan cumplir, le envío un caso de aclaración, no me contestan el caso de aclaración y por otro lado ya tengo al otro a la otra autoridad fiscalizadora que ya me está pues, este, prácticamente diciendo que me va a emitir la multa. Y esa parte, insisto, entiendo que es una problemática de sistema, la entendemos. Y en el caso concreto de este ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente acercarnos a la autoridad con los canales correctos. Obviamente aquí, como tú dijiste, ¿qué tanto pesa la función de síndico? No es que al síndico lo traten más por ser, por ser simplemente el síndico, sino simplemente esa labor de enlace y obviamente exponer como somos, como personas comunes y corrientes y decir, oye, autoridad, hay un problema. Sensibilízate porque mira, este contribuyente tiene esta problemática con este tipo de inconveniente y no es que digo, nos alcemos el cuello ni nada. Afortunadamente, lo que llevó un caso de aclaración de 30 días congelados se descongeló en día y medio. En día y medio el contribuyente pudo a través de la local presentar la declaración y arreglar su problema. ¿Qué si sucedió después? Lo que tenía que pasar, una autoridad fiscalizadora le hizo llegar un requerimiento como tal por omisión de obligaciones, pero la obligación ya estaba cumplida. Entonces, y retomando lo que tú acabas de comentar, eh, en los síndicos, lo que dicen los memes funciona, a veces como que no les hacen caso, sí, porque a veces se argumenta como tal de que el sistema funciona, pero la función del síndico tiene peso, sí, sí la tiene, pero eso ya depende muchas veces de que, uno, obviamente de la, de la actividad o de la sinergia que traiga el síndico, con obviamente sus agremiados o sus representados y obviamente también de qué dependemos, eh, así como una sinergia del interés que también tenga el representado de que obviamente quiera que nosotros la apoyemos en alguna problemática que tenga. Como diría el dicho, ¿no? Pues este, si no hablas, Dios no te escucha, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Hay muchas quejas que recibimos y precisamente siempre solicitamos. ¿Tienes una queja? Por favor, haznosla llegar, hazlo a través de un correo, muéstrame evidencias, no porque queramos en un momento dado evidenciarlo y decir, ah, tal contribuyente es incumplido, tal contador hizo mal el trabajo. No, porque eso es lo que nos sirve para que la autoridad, dependiendo de cada administración local, se sensibilice y nos pueda apoyar en el tema técnico. Y el ejemplo que te acabo de poner, digo, no me lo estoy inventando. No podemos obviamente dar nombres por el efecto de la confidencialidad pero realmente sí si hemos obtenido muy, por lo menos en Puebla, hemos tenido muy buenos resultados por parte de la local. Y obviamente aquí el tema es que, insisto, digo, no los defendemos a ellos, no, pero en cierta manera sí entendemos como tal el por qué están pasando las cosas y obviamente dependiendo de cómo tú te acerques con ellos, también te apoyan en buscar una solución que sirva de paso decir muchas de las ocasiones a veces no está en sus manos arreglar. ¿Por qué? Porque dependen también de un área central. Entonces se vuelve un tema un poco más complejo, pero en conclusión, si podemos hacer una buena sinergia con síndico, particular o agremiado y autoridad, créanme que los problemas si es cierto que no se resuelven en su totalidad, como tal el 100%, un buen porcentaje, sí si se van satisfechos porque por lo menos les da una tranquilidad de que en un momento dado el problema no va a ser más grande o acaba resuelto. Es decir, no va a haber amor, pero va a haber entendimiento, va a haber comunicación, ¿no? no, no va a Gonzalo. Vamos a, a, a saludar quien está llegando, Rosario García, cliente frecuente de Romero Paraguimas, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Nos dice Maricela Díaz Jiménez, el contador Gonzalo Pérez, excelente en el ramo, lo recomiendo 100%. Gracias. Nos continúa diciendo Maricela, debería haber más síndicos, defendernos y representarnos al tensar Creo que lo que comentas, Gonzalo, los hay. El problema es que no todos tienen el perfil para cubrir ese puesto, por lo que quiero entender. Mira, sí, si, sí, si los digo, mis compañeros síndicos, digo, pues, te lo puedo decir en la región. Son personas muy comprometidas. E insisto, nosotros dependemos de ustedes. Si ustedes no nos dan material, por decirlo así, y vuelvo al ejemplo del párroco. Puedes tener el mejor párroco del mundo, pero si no hay comunidad, ¿De qué te sirve tener al párroco? Nosotros vivimos de ustedes, el síndico prácticamente, y el vamos a ponerlo de esta manera, el producto por excelencia, si lo queremos ver como mercadotecnia, el producto por excelencia que el síndico te va a proporcionar, ¿Cuáles son? La, precisamente la resolución de planteamientos ante el área central y es un trabajo que obviamente viene desde pues desde las bases, ¿No? Oye, a ver. El problema de la plataforma, tengo un problema porque no me deja hacer esto. Ok, mándamelo para que yo lo presente en la local y si el problema persiste, lo escalemos en el ámbito regional y la regional lo escala a nivel central. ¿Cuál es el producto final de cuando se escala en el área central? Cada dos meses la autoridad publica minutas donde resuelve las inquietudes, no solamente del, del Instituto Mexicano de Contadores, sino de todos los demás gremios. Y es, insisto, ese producto por excelencia, ¿por qué no sirve? Si bien es cierto que no van a deprivar como tal derechos y obligaciones, sí nos deja muy en claro cuál es la posición de la autoridad. Y dos ejemplos rapidísimos como tal que puedo citar de las minutas, ¿no? Primero, por ejemplo, lo que se logró como tal a través de la Comisión Nacional de Síndicos, precisamente existe por una figura como tal, ya una vez que se derogó toda esta parte de lo que era la compensación universal, cuando dijo, oye, ¿Pero qué pasa con los pagos indebidos en lo que es materia de IVA? Se presentaron un planteamiento respecto a lo que es esa problemática y derivado de esto qué resultó del trabajo conjunto de los síndicos y de la Comisión Nacional. Una propuesta en la cual la autoridad emitió un criterio donde dice, ah, pagos del indebido, sí se puede compensar a través de este esquema. Es un ejemplo muy tácito que tenemos, ¿no? Pero ese es un trabajo en equipo de todo. Y ese trabajo de vino no, no es un mérito solamente de un regional, de un local. Es un mérito desde la persona que presentó la problemática que puede ser cualquier contador que nos está escuchando. Oye, tengo este problema. Y lo subimos con mucho gusto. Segundo ejemplo, el caso concreto que todos sufrimos el año pasado con las cartas de invitación. Todos. Y luego a veces me comentaba una persona, dice, yo no sé por qué te quejas tanto. Dice, yo veo que mi contador dice que no está tan pesado. Digo... Bueno, yo creo que en todo caso nunca ha sido sujeto a una carta de invitación, porque cuando eres sujeto a un acto como esos, digo, creo que las desveladas están al orden del día. Entonces, pero regresando al tema de la carta de invitación, en una minuta también se estableció y se puso, oye, fíjate que me están llegando, voy a referirlo mal a lo mejor, ¿no? Me está llegando al correo ordinario, ¿eh? al correo, el que tú quieras, arroba hotmail, arroba yahoo del contribuyente, ni siquiera el buzón tributario donde me están diciendo, ¿qué crees contribuyente? Derivado de lo, mis registros que tengo en mi poder, pues detecté que tú declaraste dos millones de pesos de ingresos y por otro lado estoy observando que en el repositorio hay tres millones de pesos. Te invito a regularizar. Era una eh, prácticamente, este, pues obviamente no locura, pero si sí era como tal este, una histeria colectiva decir, oye, y estoy obligado a contestar esos correos, y tan es así que esta problemática se llevó directamente a lo que son las comisiones y derivado de esto, en una minuta la autoridad sí contestó, dice, oye, a ver, esas cartas de invitación que te hago llegar por correo, no me las contestes porque la ficha de trámite que señala cómo contestar una carta de invitación está hecha para contestar carta de invitación que te llega a través del buzón tributario y en la cual te pide que te autentifiques para que te, obviamente, te despliegue la notificación, entonces, eh, insisto, no, en la minuta como tal no establece derechos y obligaciones, pero ante esa respuesta, obviamente, si todo mundo la hubiéramos conocido como tal, bueno, la conocimos por parte de síndicos, ¿no? Pero si esa respuesta permeara más, se hubiera quitado prácticamente una catarsis que todo mundo estaba presentando cuando tenían el miedo de decir, oye, contesto o no contesto la carta de invitación, ya la autoridad se había pronunciado y cuántos dolores de cabeza con particulares se hubieran ahorrado conociendo ciertas partes de las minutas y precisamente esa es la importancia del síndico insisto tendrá valor de peso volviendo a la pregunta sí si la tiene la tiene por la parte de enlace segundo la tiene por la parte de que obviamente permea como tal el quehacer de la autoridad y tercero tiene una importancia porque porque si bien es cierto nosotros no somos resolutores o o no somos gestores de resolver un problema como tal si sí somos como tal una, un apoyo en el cual si el contribuyente, como platicamos en un inicio, presenta algún problema porque la autoridad no le permite ejercer sus derechos o considera que se está extralimitando con facultades, también puede acudir con nosotros. Ya finalmente en este punto sí también quiero rescatar que en, por parte de lo que se refiere a lo que son los síndicos, si sí hemos tenido casos de éxito en los cuales los agremiados han pedido intervención para lo que es la revocación de, sellos, la, perdón, restricción temporal de sellos, y obviamente cuando existe un conflicto en cuestión de que entendimiento, un conflicto en cuestión de lo que son cargas de trabajo, sí obviamente hemos podido mediar para que obviamente este requerimiento, la solución a lo que es la restricción temporal sea lo más leve posible y el particular no sea afectado en la operación. Entonces realmente Martín este Pepe Efraín Enrique, creo que sí tenemos un área bastante amplia de trabajo e, insisto, dependemos mucho de ustedes y del público general de lo que nos están haciendo llegar respecto a problemáticas. Como ves, mi estimado Enrique, suena interesante este tema, ¿no? Y, y digo, además que es pro bono, ¿no? O sea, no, no, no le cobran al contribuyente. A veces se quiere pasar de lance para que le resuelvan los problemas, pero realmente sí es una labor importante y que quita tiempo y hay que invertirle tiempo en todo, ¿no, Mr. rica? Sí, fíjate que eso que está comentando Gonzalo me, me, me llama poderosamente la atención porque aquí en la región eh, sí ha habido tres, cuatro síndicos, pero realmente su participación, <coughs> perdón, su participación ha sido testimonial. Entiendo que a lo mejor tiene mucho que ver eso que acabas de decir. Es cierto que hemos conocido síndicos del contribuyente, que saben qué puerta tocar, que saben a quién hablarle, que saben con quién comunicarse, y hay otros síndicos del contribuyente, aquí en lo particular, Canaco, Canacintra, tenían síndicos, testimoniales, testimoniales porque sabemos que eran síndicos, pero les presentabas un caso y y nada más, y cuando hablábamos, te digo, en lo particular, me tocó hablar con gente de la administración, y yo les decía, sabes que este síndico Oye, nos le presentamos un caso, ha venido a hablar contigo, ¿no? Oye, con el síndico veíamos esto, lo, te comentó algo, ¿no? Entonces, creo que si bien es cierto que el puesto del síndico les da una calidad y les da un compromiso pro bono, como lo llaman, también es cierto que algunos no se ponen la playera del todo y no tocan la puerta. Creo que eso es clave para mí, el tocar la puerta, el saber dónde, el saber con quién, porque de lo contrario, pues, híjole, es muy bonito decir soy síndico del contribuyente y que tus resultados al final sean cero. Y queda como algo bien bonito en tu currículum profesional, pero, híjole, eso es a mí lo que me ha preocupado del puesto del síndico, que algunos, como escucho de Gonzalo, lo aprovechan a la, a la totalidad, porque nos hablas específicamente de casos que tú has atendido y la verdad me sorprende todo lo que haces, pero te puedo decir que en la región he conocido dos, tres síndicos que aparte de ponerlo en su currículum, no edito para que otra cosa sirva. Realmente, qué bueno que estás comprometido. Y te haría una pregunta al respecto. ¿Cuál es el procedimiento? O sea, yo como agremiado, en este caso al colegio, te presento, tengo este problema con este contribuyente, eh, no me genera línea de captura, tengo problemas para acceder al portal o sabes que quiero ver si este gasto es deducible o no relacionado con esto. A partir de ahí, ¿cuál es tu trabajo o cómo, o cómo se realiza? Mira, este, contestando la pregunta, Enrique, este, sí, precisamente como tú dijiste, este, ahora sí, perdón que lo diga así, pues sí, como si fuéramos una tienda, ¿no? Ya tenemos personas que son clientes frecuentes, ¿no? Y obviamente ya conocen la forma, inclusive digo, lo pongo sobre contexto y lo platico porque lo hemos comentado en la región con mis compañeros, con este Omar, con Wendy, con Lorena, este, Alejandro, este, un saludo para todos los de la región. Este, créanme que este, algo que hacemos comúnmente es que si, yo en mi caso particular se los comento, ¿no? Si es una persona que ya conoce cómo, obviamente, cómo trabajamos nosotros, lo que le, yo en lo personal siempre les pido es saber, este, si es un problema que hay que desarrollar con evidencia, mándenme, en el, mándenme el correo completo con toda la problemática para que la presentemos directamente a la local. Y obviamente con esto yo tengo las pruebas para decir, oye, a ver, ¿sabes qué? Mira local, existe este problema con este contribuyente y precisamente deriva de, por ejemplo, la el, el actualización de plataforma, ¿no? Este, a, a casos como tal de ese tipo de problemas técnicos los estamos solucionando así. Problemas ya más de fondo que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, restricción de sellos como tal. Sí, obviamente, y eso sí también quiero ser muy claro con esto, ¿no? Este Desgraciadamente hay que también señalar algo. Este, como así tenemos, este, obviamente, gente que sí nos apoya en esta actividad, gente que realmente sí se le ha ayudado como tal, hay gente que realmente sí nos ha comentado que comúnmente no están satisfechos con lo que es el, eh, con el servicio, pero aquí hay que rescatar dos cosas también, este Enrique, una, como tú dijiste, dependemos, la función de síndico es una función honorífica, no cobramos ni un solo centavo por esto, porque obviamente es honorífico, ¿no? Entonces digo, perdón que lo diga de esta manera, la casa también come, ¿no? Entonces en nuestro, no es que sean los ratos libres, ¿no? Tenemos que acomodar tanto nuestras funciones normales, en los pocos ratos libres que tenemos, inclusive hasta luego en la familia más hacen burla porque dicen que cómo me aguanta mi esposa. Y la verdad digo, sí, este, sí es un tema que la le agradezco porque es bastante apoyo por parte de ella y de mis hijas. Pero el tema aquí es viene siendo que precisamente, este, lejos de que es una función honorífica como tal, desgraciadamente los casos que van llegando como tal a sindicatura para resolución, por ejemplo, el caso de restricción de sellos, y es, digo, hay, lo tengo que decir porque es lo que nos sucede. Si se presentan 10 casos de ese tipo, por ejemplo, oye, 10 quejas, que me dijera Enrique, me restringieron sellos, quiero que me apoyes a lo que es la resolución, me pidieron muchos papeles y es poco el tiempo. Ok, no hay ningún problema. Podemos ver el acercamiento para ver si se puede en un momento dado este, platicar con la autoridad y decirle cuál es tu problema en concreto, ¿no? Obviamente se en la gestión como tal, ¿no? Pero aquí el tema y el que quiero rescatar es que de cada 10 casos que recibimos, de entrada, de entrada, de entrada, el origen. ¿El origen del problema cuál es? Dice, es que es la autoridad. Sí, pero de entrada de cada 10 casos, 8 derivan de errores administrativos. Dice, oye, ¿cómo? Sí, es que la autoridad me restringió los sellos. Sí, pero ¿cómo que deriva de un error administrativo? Sí, sí deriva de un error administrativo. Por ejemplo, no te diste cuenta que tu sistema te duplicó tus facturas. ¿Cómo? Dice, sí, es que el sistema está bien. Y desgraciadamente nos estamos dando cuenta y lo platicábamos aquella vez, Martín, en la sesión que tuvimos, el problema deriva en que actualmente con toda la, la problemática de informática que tenemos con el SAT, los controles internos debieran ser más reforzados. Entonces, ¿qué sucede? De cada 10 problemas de entrada que nos presentan, 8 tienen su origen en problemas de control interno. Falta de verificación o mejor dicho, falta de fiscalización, si lo queremos llamar de esa manera, de cómo están operando tus sistemas, de que el sistema no te duplique registros. Quizás a lo mejor falta de que en un momento dado no controlaste el flujo correcto efectivo de tu empresa. Entonces, de entrada, tenemos que identificar cuál es el origen del problema. Ahora, 8 de cada 10 casos vienen por problemas administrativos. De los 10 casos ya calificados, sol, comúnmente solamente califican para ser representados como tal ante la local, solamente califican dos. ¿Y por qué califican dos? Dice, oye, pero si estás tú para ayudar a la gente, ¿por qué, ¿por qué de 10 que te presentan solamente aceptas dos? Digo, ¿por qué? Porque los otros ocho restantes, que es lo que sucede? Con independencia del origen del problema, ¿no? Dice, oye, quiero que me apoyes a restablecer los sellos, porque si bien es cierto que están restringidos porque yo debo una cantidad, lo cierto es que no la quiero pagar. Entonces, nosotros no podemos intervenir en un problema en el cual el contribuyente diga, oye, deriva de un no pago de impuestos y entonces, por lo tanto, quiero que me apoyes a que me habilite el sello, aunque yo no pague impuestos y desgraciadamente eso no puede ser. O que me digas, oye, ¿sabes qué? Fíjate que quiero que me apoyes a que en un momento dado me rehabiliten o no, no que me rehabiliten, ¿no? Que me des el acercamiento para que obviamente me den más tiempo para cumplir con mis plazos, pero resulta que en un momento dado se dan cuenta que les falta el entero de retenciones, a lo mejor de, voy a decir una, una cosa, ¿no? un entero de retenciones a lo mejor de fletes o de arrendamiento y resulta que ok, tu problema es que tienes que pagar las retenciones oye, sí, quiero que me habiliten pero no quiero pagar, entonces ya se vuelve en un problema en el cual el síndico no puede intervenir porque precisamente es un problema de no pago del contribuyente y por el otro es un origen como tal y lo me atrevería a decirlo de esta manera por parte de la falta de civismo fiscal que tenemos todos porque obviamente entonces si tú te hiciste acreedor a una a un castigo que es la restricción de sellos y que esto deriva de que tú no quieras enterar algo que sabías que lo debías de hacer, entonces no hay forma de cómo apoyarlo. Entonces, concluyendo como tal con esto, el tema como tal, como tú dijiste ahorita de los síndicos. Sí, sí es cierto. El procedimiento es que nosotros tenemos que ver qué tipo de problema es. Punto número uno. Si un problema de tema técnico, lo pedimos las evidencias para presentarlas a la local. Y obviamente ya nosotros retroalimentamos a través de manera electrónica. Esto lo hacemos a raíz de todo lo que fue la pandemia, ¿no? Si es un problema que requiere atención personal, vamos viendo los medios y los canales para ver cómo podemos apoyar al particular o al contribuyente, ¿no? Pero obviamente antes de que nosotros como tal ejerzamos, ejerzamos como tal una acción ante la autoridad, tenemos que evaluar si el caso es procedente. Si el caso deriva de una, este, de una misión o de un error administrativo, tenemos también entonces que valorar si el contribuyente como tal no tiene o no presenta algún otro tipo de inconveniente, como es el ejemplo del caso de que dice, oye, pues tengo retenciones, pero no las quiero pagar y por más que me digas, no las voy a pagar. Ese tipo de casos no los podemos llevar, no porque seamos recaudadores, sino porque sabemos que no va a tener solución el problema. Entonces aquí empezamos a, val a valorar. Y una vez obviamente descartados las posibles como tal contingencias que pudiera presentar el caso, si el caso califica, entonces nosotros actuamos ya para la representación. Y hablando de representación, ¿qué quiere decir? El acercamiento que deba de tener con la autoridad correspondiente. Como tú bien lo dijiste hace un rato, Enrique, seremos en todo caso sí testigos, pero hasta ahí solamente. Y obviamente en este caso si existe alguna otra arbitrariedad como tal, podremos prestar el apoyo a la gremia. Okay, okay. Perfecto. Vamos a redes sociales, si les parece, muchachos, nos dice Enrique Galván, buenas noches, desde la ciudad de la Cantera Rosa, la colonial Morelia, saludos hasta allá. Julio García Castillo, buenas noches, maestros, saludos desde, desde Comitán, Domínguez, Chiapas, Saludo allá, yo me quejo del calor acá, pero ya debe estar más sabroso. Charlie Sanz, cada cámara o organismo organizado puede tener un síndico, consejo coordinador empresarial, canaco, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, y próximamente colegio de, de taqueros, porque los tacos son muy buenos, o de pizzeros ahorita en las noches de, de declaración. La ayuda, la ayuda. Ah, tienes toda la razón. De Ayudas unidas jamás serán bendecidas. Nos saluda Chelita Flores, Chelita su nombre me sugirió algo con este calorcito, pero debo decir no, no al demonio. Vero Rodríguez, se está cortando la voz, si es que, por eso no se presenta Toño en pantalla, porque no pagó bien, pagó a medias, y a medias se escucha la voz, y entonces nos anda cortando aquí el chiste. Mi estimado Molinar, yo sé que andas bien chambeador, nos dice, el zar funciona medio lento, incluso para entrar al buzón tributario se, se tarda minutos en cargar, cuando debería ser como nuestro email cargar de forma inmediata también molinar si estás pagando la banda ancha muy muy cortita para que te salga pues cómo quieres que te abra rápido mi estimado lo está Esteban robando en... ah se le está robando nos dice aquí Pepe tienes toda la razón es como el colgado. Colgado. tiene un diablito ahí anda le pega al vecino no vecino cuál es la contraseña Esteban Elizalde, otro cliente frecuente de Rompiendo Paradigmas, ¿cómo estás? Mi estimado Efra, ¿cómo ves el tema del síndico? Interesante tema, ¿no? Yo lo veo bastante cansado. Ya nos dijo González todo lo que hace y ya me cansé nada más de escucharlo. ¿Cómo lo ves, mi estimado Efra? Pues, co como bien lo ha señalado, otra línea más de comunicación con la autoridad, ¿no? Eh, digo, yo, yo estaba eh, eh, reflexionando lo que compartía en torno a que un, una aclaración que se presentó ante la autoridad y ya llevaba detenida más de 30 días y luego poderlo solucionar a través de la línea de comunicación con el síndico, no por el no pago, no porque yo tenga una falta de liquidez, es porque incluso a lo mejor ya estaba cumplido con todos los, los requerimientos, pero la autoridad no contestaba a lo mejor mi aclaración, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor ahí tenemos otra vía más de comunicación que no habíamos considerado. Casi siempre decimos, bueno, pues hay que presentar una aclaración y presenten sus aclaraciones, vayan a PRODECON, eh, la sugerencia de tomar evidencias, fotos, videos, de toda la problemática, pero pues también, ¿por qué no acercarnos a nuestro síndico, no? Sobre todo conocer quién es, eh, quien nos representa frente a las autoridades, ¿no? Y ya lo, ya lo decía. Y que, ¿no? A lo mejor a, a, al síndico le llegan pocos casos que no les toma importancia, ¿no? Dice, bueno, pues uno o dos, pues, mejor no hago nada, ¿no? ¿Para qué molesta a la autoridad? Pero ya cuando empiece a llenarse el cajoncito con 10, 15, 20 problemáticas y todas se relacionen con la misma, pues yo creo que estos 15 o 20 pudieran, en dado caso de que no ven algún avance, pues ahora sí decir, oye, como, como lo decía Quique, ¿no? Acercarse con la autoridad, oye, ya se lo planteé al síndico, ya le dije esto, ya, ya vino contigo. No, pues no, entonces, ¿dónde está la función que está eh, para la cual fue este, designado? no y, y bueno, pues creo que eh, esto nos puede ayudar mucho para, pongo un ejemplo, eh, la cuestión por eje de, de dónde reflejar el IVA retenido, ¿no? El IVA retenido del mes anterior y el que me queda de este mes que va a ser acreditable para el mes siguiente y que entonces la plataforma, pues, no está. Decimos, bueno, pues... Odio la precarga. Tu... Odio la precarga. ¿Verdad? Entonces decimos, presenta tu aclaración ante la autoridad fiscal y pues veamos todos, Bueno, pues, este tema, por ejemplo, que es a nivel generalizado, pues, podríamos plantearlo con, con, con los síndicos, ¿no? Y al final, como bien comenta Gonzalo, pues que vaya escalando, escalando, escalando a nivel central. ¿Y por qué no obtener una, a través de, de una minuta, una respuesta? no A lo mejor ahí la autoridad nos conteste. Como en algún momento sucedió, ¿no? Este tipo de cantidades, póngala en otros, otros datos a favor, otros datos a cargo. Bueno, pues ya por lo menos tengo una respuesta de la autoridad que no estoy tan errado en el tema, ¿no? Porque a lo mejor tampoco puede... Eh, modificar su plataforma, etcétera, pero ya por lo menos tenemos una respuesta que nos pueda ayudar en ese tema, ¿no? Entonces, para mí, en la figura del síndico, y, y, y me llama mucho la atención lo que comparte Gonzalo, dice, nosotros existimos en la medida en que ustedes nos planteen sus necesidades, ¿no? Pero si no hay necesidades, si no, si no llegan estas consultas, estos planteamientos, bueno, pues también, a lo mejor mi síndico podría pensar, todo está transcurriendo bien, ¿no? No sé por qué se quejan tanto en redes sociales y si al final a mí no me llega ninguna queja, ¿no? Y entonces, tal vez el medio eh, que estamos utilizando, que son redes sociales para tratar de corregir problemáticas, a lo mejor uno de los canales oficiales podría ser a través del, del síndico, ¿no? Y hoy lo estamos conociendo. Y entonces pues no estaría mal que nuestros queridos paradigmáticos pues conozcan quién es, qué es lo que hace, cómo le podemos plantear precisamente estas dudas, estos cuestionamientos y con esta idea, no para que me resuelva en ese momento la problemática que yo tengo, sino que a lo mejor se convierte en una situación generalizada que pueda entonces mover a la autoridad para emitir un criterio, para emitir una regla o para por lo menos pronunciarse respecto de esa problemática que se está presentando. ¿no? Y entonces uno de los canales oficiales por los que por lo que voy entendiendo, pues es el síndico, no? Y y cuántos, como dice aquí, que tal vez por desconocimiento, o lo que sea, pues están de manera testimonial nada más por la etiqueta, por el currículum de fui síndico del contribuyente ante la autoridad tal, pero al final si le preguntas si cuántas consultas, cuántas eh, criterios participaste en la formulación o en su formulación, pues es donde diríamos, bueno, y eso ¿y eso qué es? ¿no? O, o cómo, ¿cómo se mide? ¿no? ¿cómo se, se se debe haber hecho? Entonces pues vaya que la figura del síndico no lo, tal vez no, no la hemos conocido y hoy precisamente se trata del programa de romper el paradigma de que el síndico nos puede ayudar en este canal de comunicación ¿no? en esta forma de acercamiento con la autoridad para tratar de solucionar nuestros problemas la única, la única vía no es la aclaración no es PRODECON tenemos una vía adicional entonces mi estimado Gonzalo seguramente te estarán llegando varias consultas sobre diferentes temas que están presentando ya prácticamente con la declaración anual de personas morales, pues, <ríe> ha sido todo un galimatías, pero no sé si algo así esperamos para las personas físicas. Ojalá y no, pero no sé qué es lo que va a suceder con las personas físicas, pero pues ya lo veremos. No está el simulador, está todo, pero pues de ahí a que funcione ya de manera correcta, pues ya lo veremos, pero hay una alternativa que nos has abierto, ¿no? Si tengo algún problema, podría presentarlo contigo para hacérselo llegar a la autoridad y ver si a través de ahí el problema, es más, yo ni siquiera sabía que era un problema administrativo lo que yo tenía, ¿no? a lo mejor ni siquiera lo sabía y, y bueno, pues ese ya es un tema que lo tendré que resolver yo en lo particular. Entonces, está, es bastante interesante precisamente conocer estas cuestiones, ¿no? Y yo imagino, a mi señor Gonzalo, que muchos pretenden que les soluciones o tú lo decías, presentarte consultas o, o que les dé soluciones en el momento para que pueda, este, dígame en dónde anoto dentro de la plataforma o cómo entro para que, este, ya pueda enviar mi declaración anual, ¿no? Sí, sí, sí, que incluso lo que tú dices es cierto, o sea, fíjate que las, este si hiciéramos si bueno, en lo que no lo puedo, no, obviamente no, no lo puedo mostrar por el efecto de la plática, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, bueno, por lo menos en el colegio sí tenemos que rendir el informe de la actividad de síndico, y dentro de las actividades, si tuvieras, por ejemplo, una gráfica que hicimos, ¿no? Las orientaciones, o mejor dicho, la asistencia presencial para 2021 bajó drásticamente, o sea, tremendo, como lo teníamos, ¿no? Porque pues no podemos asistir a la local, ¿no? Pero ¿qué fue lo que se incrementó? La parte que conocemos como orientación activa. Lo que tú acabas de decir, oye, ¿en qué parte de la declaración lleno este campo, ¿no? ¿O, ¿o qué parte voy a poner? Ese tema técnico, digo, créeme, digo, te lo pongo nada más en el caso del último informe que tuvimos. El año pasado de orientación activa como tal está contabilizado casi 55 casos concretos, o sea, 55 variantes diferentes. Si, si lo pusiéramos como un tipo COVID, dice 55 variantes de COVID diferentes que tuvimos que responder en cuestión de preguntas. Entonces imagínate, digo que son 55 preguntas, por decirlo de esa manera, que te estén llamando y diciendo, pregunta número uno, Y digo, oye, tengo lo que tú dijiste ahorita de las retenciones de IVA, ¿no? ¿En qué parte pongo la retención de IVA? Ah, la pones aquí y la estás de esta manera, ¿no? Pregunta número dos, no me baja el acuse ¿cómo lo bajo? Ah, lo puedes bajar en este apartado. Pregunta número tres, marca error en el timbrado de, digo, son cosas técnicas que la, la realidad, hay algunas cosas que sí nos comparte la autoridad y creo que lejos de que digas, oye, que apropiarse como tal de ese conocimiento, pues hace final de cuentas es algo que nos va a beneficiar a todo mundo. Como te comentaba, algo que ha dejado la pandemia con redes sociales es que se difunde tanto la información y entre nosotros más difundamos, créanme, no es porque no querramos trabajar, pero nos baja tremendamente el trabajo. Y no es porque digamos que las cosas ya están yendo bien, pero los problemas se disminuyen, ¿no? Y entonces en ese sentido, como tú bien dijiste, oye, este atendemos ese tipo de casos, sí. Lo que no atendemos, eso sí, lo quiero dejar muy en claro, que tú me dijeras, oye, ¿dónde lleno la retención de IVA? En tal parte. Ah, ahora quiero que me digas si calculé bien la retención. No, espérate. Una cosa es que te diga cómo arreglar el problema técnico y otra cosa es que quieras que resuelva tu problemática en particular. Eso no lo podemos hacer. Inclusive, si este, algo que hemos detectado como tal, este, por lo menos aquí en el Colegio de Puebla, y a al raíz de que ha habido toda esta pandemia, realmente y aprovechando como tal la difusión de redes y la difusión de lo que es la información, eh, eh, hemos estado más que nada promoviendo lo que son los eventos de capacitación pero unos son eventos de capacitación que están abiertos al público general. ¿Por qué razón? Digo, porque precisamente el tema es que eh, efectivamente la gente nos pregunta ciertos problemas técnicos, ¿no? Entonces, si nosotros les proporcionamos a las personas, contribuyentes, profesionistas, estudiantes, las herramientas para que puedan en un momento dado resolver el problema y nos apoyen en la difusión de los mismos, creo que el beneficio común va a ser mayor todavía. Entonces, algo que realmente, y agradecemos mucho la, el apoyo que hemos tenido por parte de nuestra presidenta actual del Colegio de Contadores GRID nos ha apoyado mucho en la cuestión de la organización de eventos, que son eventos sin ningún costo, y en el cual obviamente los agremiados tienen acceso a ellos, pero también el público general. Y ha entrado gente de universidades, ha entrado incluso gente de otros estados de la, de la República, y hemos tocado temas, y aquí Martín no me va a dejar mentir, digo la referencia fue un, una última plática que fue un diálogo, pero el año pasado por ejemplo, solamente como referencia tuvimos un evento pues, en el cual participó la administración local de Puebla, de Puebla valga la expresión y quien participó fue precisamente la subadministradora de recaudación que es precisamente quien se encarga de la emisión del control y de la solventación de las cartas de invitación previas a lo que es la restricción de sellos y fue una plática que en la verdad creo que todos quedamos con un grato sabor de boca porque nos explicó qué carta sí, qué carta no contestar y la que vas a contestar, cómo la vas a contestar y qué te está pidiendo. Y tan, digo, creo que quedamos con un muy buen sabor de boca porque tan es así que inclusive, eh, por ejemplo, el caso concreto, no lo que nos sucede creo que a todos, ¿no? Si es que la carta de invitación dice que no checan los, los, las deducciones de la tal declaración con lo que está en el repositorio. Y ella perfectamente lo dijo, dice, estoy consciente que las deducciones no van a empatar. ¿Por qué? Porque traen deducciones que no están soportadas con CFDI. Llámese fluctuación cambiaria, llámese lo que es ajuste anual por inflación, llámese deducción de inversiones, y en fin, puedes sacar más cosas, ¿no? Pero que una administradora te diga esos conceptos en público, en una plática gratuita, y en la cual te está sirviendo en plena época donde estábamos invadidos de cartas de invitación, creo que es algo que a todos nos favorece. Entonces, ahorita, algo que como síndicos estamos planteando ahorita es atacar el problema ahora por la parte de la capacitación. Obviamente, capacitación en cierto sentido compartiendo temas como estos. Y creo que programas como los, los de ustedes, como, y, y personas como ustedes, como Pepe, como Enrique, como, como Efraín, este Martín, son este, realmente apoyos que a todos nos sirven precisamente para difundir no solamente los trabajos de síndicos, sino precisamente dar a conocer problemas y obviamente dar a conocer soluciones. Eh, concluyendo con esto, obviamente, eh, algo que también igual estemos platicado en la región como tal, es precisamente estar constantemente este, acompañando a lo que es nuestro gremio y precisamente eh, una invitación que hemos estado constantemente haciendo es que nos hagan llegar la gente, la problemática, de lo que se está enfrentando para que tengamos material para los planteamientos y ya rescatando un punto como contaba hace muchos años una administradora en Puebla, es que el problema es, los problemas van a seguir subsistiendo pero en la medida en que nosotros y ella estaba hablando de, no, no por síndicos lo hablaba de manera generalizada dice en la medida en que el particular se acostumbre a exigir, se acostumbre a pedir y se le haga un hábito preguntar o sugerir de lo que no está de acuerdo, ese día no es que las cosas vayan a cambiar de manera automática, pero la autoridad tendrá que replantearse su rol y obviamente empezar a crear canales de comunicación diferentes. Entonces aquí la invitación sería de la misma manera y no solamente por el Colegio de Puebla, insisto, este, acérquense a su síndico, acérquense obviamente a la cámara, al colegio que ustedes estén afiliados, si no están afiliados, acérquense a uno, digo, no es el afán de que en un momento dado se incorporen o como tal a un colegio de contadores en específico. Me decía un amigo mío que es religioso, dice, mira, no me importa que seas cristiano, no me importa que seas católico, no me importa que seas testigo de Jehová, lo que importa es que creas, punto y final. Y es exactamente lo mismo. Algunos de aquí podrán ser este, oye, pero es que este yo soy ingeniero es que yo soy administrador, es que yo soy abogado, no importa lo que seas, lo importante es que te acerques y participes de manera activa con la agrupación a la cual pertenezcas o participen en una agrupación y créanme que el día y retomando lo de la, lo de la administradora que tuvimos hace muchos años en Puebla y el día que empecemos a tener ese tipo de quejas, créanme que las cosas, si no van a cambiar de manera inmediata, creo que sí se pueden mover hacia otro lado. Punto importante, mi estimado Gonzalo, la comunicación, la apertura que tienes. Eh, déjame decirle, muchachos paradigmáticos, que tuvimos una charla con Gonzalo, con parte de la Comisión de Normas de Información Financiera, en donde nos decía este tema. Díganos ¿Cuáles son las problemáticas? Casi, casi iba buscando información para saber cómo presentárselo a la autoridad. Y si no mal recuerdo, mi estimado Gonzalo, hiciste tu gira por medio de todas las comisiones que hay en el Colegio de Puebla que esperaría? No sé si hay un plan este, a nivel de región o de país de los síndicos, mi estimado Gonzalo, para abrir esos canales, porque siendo sinceros, yo creo que la gran mayoría no sabía qué hacía el síndico, ni siquiera que se podría acercar él para resolver este tipo de situaciones que me están afectando a todos. Que nos están volviendo locos, que nos están quitando el cabello, el poco cabello que tengo, ya se está cayendo solito, pero no sé si haya una estrategia por parte de los síndicos para abrirse más, difundirlo más, o parte de nosotros también apoyarnos a ustedes, ¿no? con, con difundir este canal de que se está abriendo, que existe, y hay que utilizarlo, ¿no? porque si no se utiliza, pues se oxida, ¿no, mi estimado Gonzalo? Sí, efectivamente, de hecho, cada... Bueno, ahora sí que hablando un poco más de, un poco más extenso, no solamente por la región centro, centroismo peninsular, este, por ejemplo, no, nuestro presidente regional Omar Zapata sí ha establecido líneas muy directas en las cuales nos ha solicitado a los síndicos de la región que precisamente publiquemos nuestros planes de trabajo, cada síndico de cada estado, en el caso concreto, insisto, de IMSP, ismo peninsular, tenemos que publicar nuestros planes de trabajo y él ha sido muy, este, insistente, en precisamente que difundamos el plan de trabajo como lo que tú acabas de decir cuáles son las líneas de acción ¿Qué, cuál es la, el objetivo del programa de síndicos pero sobre todo que estemos muy activos y atentos con los agremiados inclusive digo creo que hemos por lo menos en la región si sí hemos tenido una muy buena participación respecto a la dinámica que tenemos con los agremiados insisto este, obviamente depende de cada, de cada síndico su manera de trabajo cómo la lleve a cabo pero de alguna u otra manera todos estamos cumpliendo el rol de síndico, ¿no? Lo importante y obviamente que sí este, nos hemos este, platicado en las reuniones virtuales y semipresenciales que se han tenido, pues precisamente es este, incentivar esta participación, porque si bien es cierto, o sea, no somos eternos, o sea, tenemos cierto periodo para estar en la sindicatura, pero obviamente este, las, los planes de trabajo deben de continuar y el objetivo que precisamente se persigue al difundir como tal los planes de trabajo es que la gente los vea, los obviamente los asimile, los aproveche, que es lo más importante de esto, y consecuentemente que se sigan las mismas líneas de trabajo, ¿no? Inclusive, tú lo has visto, Martín, este, hemos tenido como tal en los eventos del colegio participación de síndicos de la región, en la cual este, no he, y no es el hecho solamente de que decir vamos a ocupar un foro para que vean quién es el síndico, sino lo que nosotros buscamos con esta interacción regional es precisamente que la gente conozca que precisamente los problemas en las entidades federativas en muchas ocasiones son distintos y en algunos casos también igual sufrimos del mismo mal y lo interesante aquí es ver cómo los están resolviendo el me, ahorita no, este, me digo no puedo decir como tal el, el, la referencia yo recuerdo a un ex colega que fue síndico y me comentaba en su colegio, dice, es que mi problema viene siendo mi acercamiento con el administrador. Dice, y cosa que no, no sucedía con nosotros, ¿no? Este, pero ahí la diferencia ¿cuál era? Que a pesar de que no tenía el acercamiento no tan directo, ¿no? Sino que sí tenía límites para acercarse al, al administrador, tenía un buen porcentaje de resolución de problemas, ¿no? Entonces, insisto, digo, quizás a lo mejor él no tiene tanto el acercamiento, nosotros sí lo tenemos, pero él tenía un mayor grado de eficacia respecto a la resolución de problemas, ¿no? Entonces, eh, aquí el punto es que precisamente conozcan a su síndico, conozcan al síndico que les corresponde dependiendo de la entidad federativa, del colegio, de la cámara o de la agrupación, y que precisamente trabajen con ellos conjuntos. Si vamos a presentar quejas, si vamos a presentar inconformidades, creo que somos un justo canal para que obviamente se lo hagamos llegar a la autoridad y obviamente no solamente se quede una queja en redes sociales, no se quede solamente en un comentario de Twitter o en un comentario de Facebook, sino realmente que se plasme ese malestar y obviamente que las cosas comiencen a trabajar, quizás no de manera inmediata, pero sí va a arrojar resultados tarde que temprano. Hay que empezar con el cambio. Mi estimado Pepe, para ir cerrando este episodio más de Rompiendo paradigmas ¿qué nos comentas? ¿Tienes el micro cerrado, Pepe? A ver. Sí, fíjate que me queda un poquito la, la inquietud, pero afortunadamente el, la, la grabación del, de la sesión va a quedar a disposición de la, de la membresía. Voy a promover la plática. Me parece que la, la explicación que nos dio el, el maestro Gonzalo es excelente acerca de de la actuación de un síndico, para poder difundirlo. O sea, él no nos pide la ayuda, yo creo que hay que hacerle caso para que la gente conozca cuál es la función de estos, de estos compañeros que nos ayudan en, en su enlace con la autoridad. Hay que aprovecharlo, hay que usarlo en beneficio pues, del gremio, que es realmente, hablando en términos de una problemática general, que tú en lo particular ahorita estás batallando porque tienes ahí problemas al presentar tus declaraciones, marzo, abril, van a ser dos meses eh, prácticamente eh, caóticos. Entonces, saber que contamos con, con la, el apoyo del síndico va a ser fabuloso. Por mi parte, Gonzalo, te, te, le agradezco mucho y por mis <coughs> la gente que, que por ahí me lee, los voy a invitar a que vean la sesión para que sepan y actúen en favor de de estas, de esta actuación de los síndicos yo los felicito y ojalá pues encontremos eco por parte de la gente que, que nos ve muchas gracias gracias mi estimado Pepe, mi estimado Enrique, comentarios finales bueno pues agradezco la participación del licenciado Gonzalo, de verdad que yo, así como dice el Efraín, teníamos otro concepto de, de lo que era el síndico, sobre todo porque cercanamente a veces creemos que están más del lado oscuro de la fuerza que del lado blanco, pero evidentemente el hecho de escuchar tus palabras y, y de verdad que cómo te apasiona hablar del tema, nos da siempre una luz de esperanza que aparte de PRODECOM sí hay otros funcionarios que están de este lado y que pueden defender al contribuyente y pues evidentemente gracias por su participación gracias por tus palabras, por tu experiencia y pues sí, se abre un canal muy bueno para que los contribuyentes busquemos apoyo en ustedes, muchas gracias gracias mi estimado Efra, tus pues comentarios finales, ¿con qué te quedas de este programa? no pues con ahora sí que nos amplió el panorama no de lo que se trata, de lo que se hace y que al final pues es un un enlace como, como Gonzalo nos lo compartió y que a veces no lo aprovechamos ¿no? y bueno pues ahí los tenemos y vaya que nos podemos acercar a ellos y yo creo que al estar también eh, pues en la parte operativa creo que nos comprenden perfectamente lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando entonces este, pues ellos también eh, como eh, prestadores de servicios independientes o como incluso presentadores de declaraciones ¿por qué no? pues sufren igual que nosotros, ¿no? De tal manera que si presentamos hoy tenemos esta problemática, tenemos esta situación, pues sin duda tendremos el apoyo de ellos. Así que muchísimas gracias, mi estimado Gonzalo, por ampliarnos el panorama, por eh, compartirnos y pues en alguna otra ocasión, sin duda, estarás con nosotros, ¿eh? Porque sí nos hace falta todavía, quisiéramos saber con el tiempo, qué de lo que está pasando precisamente nos han ayudado a resolver durante este año, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad, Gonzalo, te lo agradecemos mucho. No, muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, así que complementando lo que tú dijiste, una invitación también igual para que, por favor, ahora sí que eh, vamos a hacer la publicidad, ¿no? Este, visiten la página del Colegio de Contadores del Estado de Puebla, www.ccpp.org.mx y ahí van a encontrar un apartado que es el de síndicos, y en el apartado de síndicos del colegio, estamos haciendo públicas, tanto lo que son las minutas que se publican en el área central, eh, uno, dos, hemos hecho públicos los planteamientos desde el año 2015, al día de hoy, que hemos presentado en la local, actualmente estamos actualizando la página, pero son planteamientos aquí a nivel local, entonces van a encontrar planteamientos locales, van a encontrar las minutas nacionales, que son las, creo que las importantes como tal, y también van a encontrar un apartado en el cual son pequeños materiales que nos ha compartido la autoridad. Eh, actualmente lo que hemos hecho como tal, que si nos también igual pueden seguir al colegio en redes, que creo que ustedes son los expertos y másters en lo que son redes sociales, pero hemos empezado con lo que es una muy pequeña campaña, lo hemos titulado el tip de la semana. Entonces, este, con el, eh, estamos publicando cosas que nos hace llegar la autoridad, oficios, recomendaciones, que si bien es cierto, a lo mejor, oye, pero eso ya, ya lo sé, sí, pero es un recordatorio para que no, obviamente lo tomes en cuenta, ¿no? Entonces, cualquier información de por parte de lo que son síndicos la van a poder encontrar en la página del colegio y obviamente también igual, estén, estén atentos a los eventos del colegio que, y obviamente también de la región que organizamos como síndicos, para que obviamente conozcan los trabajos que tenemos y también igual nos apoyen en la difusión de la información que creo que a todo mundo nos va a hacer falta y nos va a ayudar muchísimo, como bien lo dijo Pepe, por lo menos en este marzo y abril que van a ser caóticos. Perfecto, mi estimado Gonzalo, me uno al agradecimiento que nos hayas aportado comentarios, tu tiempo que es muy valioso y con esa pasión que siempre tienes para poder compartir lo que tienes que compartir y aquí... Ser, es un foro abierto para que nos puedas compartir lo que tú quieres, lo que tú necesites, y ahora sí que ya sabemos que no estamos solos, vamos juntos en este camino, para lograr un objetivo en común, que nos dejen chambear, cambiar bien para generar riqueza y salir de este atolladero. Muchachos paradigmáticos, que tengan muy buena noche, les agradecemos mucho que hayan participado, no olviden, miércoles 21 horas, estamos aquí rompiendo paradigmas, espero que hayamos roto el paradigma de quién es el síndico, acércate a tu síndico que va a ser una buena fuente de información y además te va a orientar para que puedas lograr tus objetivos. Que pase muy buena noche y gracias a todos por estar presentes. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.